En el día de hoy estamos viendo la mayor operación militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ante este conflicto yo he decidido suspender nuestras actividades que teníamos en el interior. Hacer un breve análisis de la situación que ocurre entre Rusia y Ucrania. Un panorama que se ve bastante turbo y confuso. Ahora empiezan las acusaciones y las supuestas responsabilidades con los hechos que ocurren en Ucrania luego de que Rusia iniciara en el día de ayer un ataque. La situación en el mundo se ve un tanto oscura por lo que significa Rusia y lo que significa Ucrania para diferentes lugares del mundo. La OTAN en este caso con los Estados Unidos dice que se mantendrá firme en defender el pueblo ucraniano, mientras que Putin hace un pronunciamiento que dice que las operaciones militares en Ucrania Mire, este juego de operaciones militares en Ucrania, dice él, que en a los soldados de ese país, ¿usted sabe qué? A desponer las armas para que no salgan lastimados. Mientras que Estados Unidos dice que despliega unos 7 mil soldados adicionales a Alemania, el objetivo es tranquilizar a los aliados de la OTAN. Así está el panorama mundial en ese sentido y es lo que se ve. Nosotros hemos reiterado nuestra petición a Dios para que pueda interceder y esto pueda volver a la paz. Porque a ningún país del mundo le favorece una situación de guerra, a ninguno. Si alguno intentan sacar partida a esto, no se crea que tendrán partida, sino tendrán la pérdida de vidas inocentes. Precisamente en ese sentido, en el día de hoy el presidente Luis Abinader, de la República Dominicana, convocó de emergencia a lo que es el Gabinete Económico para analizar la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania. Precisamente el presidente Abinader convocó este jueves a lo que es el lo que es el gabinete económico de emergencia para analizar y ver la situación que se puede hacer en este sentido. El jefe del Estado señaló que la situación que está impactando a la mayoría de materia prima, especialmente la que tienen que ver con la producción de alimentos como el trigo, soya y el maíz, el mandatario informó que el próximo 27 de febrero anunciará medidas económicas especiales adoptadas por el gobierno. Miren, en tiempo que también hizo un llamado a la población, un llamado muy interesante a la población a mantener la calma, a mantener la calma. ¿Ustedes saben por qué? A estar confiado de que esto se va a poder resolver y vamos a poder continuar hacia adelante. Permítanme compartir con ustedes las palabras del presidente, por favor. Ante este conflicto, yo he decidido suspender nuestras actividades que teníamos en el interior del país. Vamos ahora a cumplir con una actividad con el Ministerio de Obras Públicas aquí en el distrito. Y ya desde la semana pasada nosotros habíamos mantenido en sesión permanente al Gabinete Económico. Ese gabinete eh, lo hemos citado de emergencia para las 2 de la tarde eh, para tomar medidas especiales ante esta situación que va más allá del precio del petróleo que hoy ya está llegando a 100 dólares el, el West Texas, que es el precio de referencia nuestro sino que también está afectando la mayoría de las materias primas, especialmente que tienen que ver con la producción de alimentos como es el trigo, la soya, el maíz, teniendo en cuenta de que Ucrania es de los mayores productores, llamado el granero de la Unión Soviética en su momento, y es de los mayores productores mundiales de trigo, de soya y de maíz. Escucharon las palabras del presidente, escucharon lo que decía el presidente, también aseguró que en materia de seguridad el país no corre ningún tipo de riesgo, señores, por lo que reiteró el llamado a la población dominicana a mantener la calma entre la situación que se pudiera avecinar, señores, que se pudiera avecinar en el futuro ante los conflictos que ocurren entre Rusia y Ucrania. A mantener toda la calma. Vamos a esperar ya que el 27 de febrero las informaciones que dé el presidente en este sentido luego de esta reunión de emergencia con el Gabinete Económico a los fines de poder sobrellevar esta situación a nivel mundial. Yo he dicho desde hace varios días vamos a prestar atención a ver lo que pasa. El petróleo ya se disparó en el día de hoy y otros rubros también que se ponen de manifiesto que son necesarios para la producción nacional. Vamos a tomar en cuenta esto y vamos a mantener la calma y esperar la situación que ocurre con esto, porque como los dominicanos tenemos presencia en toda parte del mundo, hay varios dominicanos que están varados en Ucrania por la situación que ya se inició, precisamente ya la embajada dominicana en Alemania está gestionando la salida de varios dominicanos que están varados en Ucrania, debido al anuncio que se hizo de que el espacio aéreo estaba cerrado. Reitero, la karma ante todo y la oración y la fe pues en Dios para que esto se pueda resolver de la mejor forma posible y cada vez más la humanidad... Mire, no tengamos que ver la dolorosa pérdida de vidas humanas como ocurren en estos conflictos. Que los líderes mundiales puedan mantener su cabeza fría y entender que el mundo ya no necesita guerra, sino unión entre ellos para poder combatir los efectos que tiene la humanidad, como la pandemia y otras crisis que a veces nos traen situaciones inesperadas. Un llamado a la atención y a la paz a los líderes mundiales, al presidente Putin, a Joe Biden, a los representantes de Ucrania y a la OTAN, este pueblo del mundo, que todos somos, estamos unidos, necesitamos paz más que todo